En el centro de una plaza circular de diámetro 80 metros, existe una estatua sobre una base de 3.30 metros de altura. Mediante un teodolito ubicado en el extremo de la plaza, se observa la parte más alta de la estatua con un ángulo de elevación de 8 grados. Si éste se encuentra a 1.40 metros del piso, entonces, ¿cuál es la altura de la estatua? Veamos los elementos que componen nuestro problema. Para empezar tenemos una plaza circular de diámetro 80 metros y en el centro de esta plaza existe una estatua, la cual es observada mediante un teodolito que se ha colocado en un borde de la plaza. El teodolito es un instrumento de medición que se utiliza en ingeniería civil o en topografía para obtener ángulos verticales y horizontales con una alta precisión. En nuestro problema, el Teodolito se ha colocado a una altura de 1.40 metros sobre el piso, y para ser más precisos vamos a suponer que esa es exactamente la altura de el visor de este instrumento. A su vez, la estatua, dice el problema, está colocada sobre una base que mide 3.30 metros de altura, y es a partir de esta información que vamos a determinar la altura de la estatua. Iniciamos la solución trazando una línea de nivel que pasa por el visor del teodolito y va paralela al piso. Según el problema, a partir de esta línea de nivel hay que elevar 8 grados para poder observar la parte superior de la estatua. De la parte superior de la estatua trazamos una línea que cae perpendicular a la línea de nivel. Aquí en este punto... Se forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y de esta manera hemos construido un triángulo rectángulo, al cual vamos a identificar con las letras ABC. En este triángulo rectángulo, al estar la estatua en el centro del círculo que forma la plaza, eh, concluimos que el lado BC debe valer 40 metros, toda vez que el diámetro de ese círculo medía 80 metros, y ahora con estos datos calculamos el lado AB de este triángulo, partiendo de que la tangente del ángulo 8 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso es AB, sobre el cateto adyacente, que es BC. Entonces, la tangente de 8 grados será igual a AB, que es el lado desconocido, el lado que vamos a calcular, sobre BC, que hemos dicho vale 40 metros, Ahora, este 40 metros que divide lo pasamos al lado izquierdo de la ecuación a multiplicar y nos queda 40 metros por tangente de 8 grados igual a B. Entonces, el lado a B será igual a 40 metros multiplicado por la tangente de 8 grados. Con una calculadora podemos calcular que tangente de 8 grados es igual a 0.14 y así entonces haciendo esta multiplicación concluimos que el lado AB del triángulo es igual a 5.6 metros. Ahora, esta no es la altura de la estatua, esta es una altura que es un poco más larga que la altura de la estatua y está a medida sobre el nivel de 1.40 metros, pero con este dato vamos a calcular la altura de la estatua que es lo que nos pide el problema. Tengamos en cuenta que la altura de la estatua se debe medir por encima de la base que mide 3.30 y a esta altura la vamos a identificar con la letra H. Además, tenemos que el vértice B del triángulo está sobre el nivel de 1.4 metros, por lo tanto, esta altura del piso al vértice B es de 1.40 metros. Observemos entonces que tenemos que la altura del piso a la parte superior de la estatua la podemos medir como h más 3.30 metros. Pero esto es igual también a medir esa altura por el lado donde se encuentra AB. Y en este lado es igual al lado AB, a lo que mide AB, más la altura a la cual se encuentra el vértice B, que es de 1.4 metros. Así entonces hemos construido una ecuación en la cual H más 3.30 metros es igual a AB, que ya lo calculamos, que es 5.6 metros, más 1.40 metros. Entonces, tenemos que H más 3.30 metros es igual a 5.6 más 1.4, que nos da 7 metros. Despejamos H, pasando 3.30 a restar al lado derecho de la ecuación, y nos queda 7 metros menos 3.30 metros. Haciendo esta diferencia, llegamos a que H es igual a 3.7 metros. De esta manera entonces hemos encontrado que la altura de la estatua es de 3.7 metros.